Bueno, de pesca el clima va a estar ideal, tenemos un vietito de 15 kilómetros hoy con, con 18 de ráfaga, así que perfecto. norte, ideal para la pesca. Dale, perfecto, bueno, ya vamos a bajar la, la embarcación, vinimos con embarcación propia hoy, ah, este, bueno. así que vamos a preparar todos los equipitos, vamos a ir mostrando después las distintas líneas que vamos a utilizar, cómo vamos a hacer la pesca y esperemos que las imágenes sean de la satisfacción de todos ustedes y nos vemos. gente, ya estamos acá en la laguna, Laguna la Zoraida, eh, estamos por iniciar la, la jornadita de pesca. Acá estamos ancladitos sobre un funcal. Eh, la pesca se viene dando tanto anclado como gareteando. ¿eh? A veces la mañana se da mejor ancladito y después a la tarde rinde eh, mejor un garete cuando calienta un poquito el agua. Vamos a ir probando y vamos a ir diciendo las distintas técnicas que fuimos haciendo. Vamos a arrancar con equipos clásicos laguneros, que yo siempre... Recomiendo a la gente que preste atención a los equipos que usamos en estas lagunas, porque por ahí viene gente de otras provincias, y vienen con cañas muy cortas, eh, riles que no son los adecuados, con nylon muy grueso, y se dificulta mucho la pesca. Eh, son equipos para otro tipo de pesca, a lo mejor para los diques andan bien, pero no para las lagunas. Entonces vamos a utilizar cañas telescópicas 4 metros, un ril frontal mediano o chico, eh, multifilamento, 0.16, 0.18 anda bien no eh, hace falta que sea más grueso eh, vamos a utilizar líneas de tres bollas eh. vamos a empezar la pesca flote eh, las bajadas entre 25, 30 y 40 centímetros y vamos a ir probando a qué nivel va a estar picando el pescado y como carnada vamos a utilizar carnada eh, mojarra viva eh, también tenemos mojarra en sal que a veces traemos para por la duda que nos quedemos sin carnadas anzuelitos son, anda bien un número uno ...o 1 0 no más grande... ...porque hay bastante pescado medianito... ...entonces por ahí se dificulta para clavar... ...y la mojarra la vamos a encarnar de esta manera... ...vamos a mostrar un encarne para que la gente vea... Eh, ...a ver, Nico, si tomamos ahí... ahí está la mojarrita, se ve... Eh, vamos de cola primero... ...a cabeza, ¿eh? ...ahí queda la encarne, ahí queda la mojarra... ...¿se aprecia? ...joya... ...bueno, ahí vamos a encarnar las tres pollitas Vamos a armar y vamos a tirar. Así que vamos a ir mostrando en imágenes este, las distintas alternativas de pesca que vamos a ir haciendo. Si cambiamos de línea lo vamos a ir diciendo para que la gente vaya, vaya viendo y vaya sabiendo los equipos que estamos utilizando. Vamos. Bueno, vamos con el primero de la mañana, un juvenil. Hay mucho pescadito chicos, eso es bueno. Hay repoblación en la laguna, o sé sea que los, los de sobe están prosperando. Así que dale, vamos a seguir, Nico. Bueno, estamos mostrando un peje que acá mi compañero no me pudo filmar. Porque está armando una línea, así que bueno, vamos el segundo. Y acá vamos a presentar a Nico. Hoy mi compañero de pesca, un amigo. ¿Cómo andamos, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá armando una linita para probar un... Yo, yo tres Perfecto, muy sensible esa bollita, espectacular muy sensible, así que vamos, vamos a ver qué pasa Dale, Nico también pertenece acá a nuestro grupo la iguana pesca deportiva Así que bueno, siempre hacemos salidas con Nico Vamos a ver qué nos depara el destino hoy Acá tenemos, vamos a mostrar dónde estamos ancladitos frente a un juncal Ya con las líneas en el agua Así que bueno, vamos a seguir seguimos Nico, pescado corto, grueso, peleador, así que dale, espectacular otro pequeñito. De a poquito se está dando la pesca. De a poquito, de a poquito vamos levantando. Un pequeñín. Cambiamos de técnica ahora. Nos largamos a galetear porque, bueno, anclado no teníamos mucha, mucha actividad. Este, así que consultando con otros colegas. Otras embarcaciones están galeteando Y había un poquito más de respuesta Así que bueno, ahora nos estamos dejando llevar por el escaso viento que hay Siempre en líneas de flote Dejando derivar la línea Bueno, esperemos tener buenos resultados ah, Hermoso pescado Hermoso pescado, Nico Ahí lo vamos a ¿no? remar planchó la laguna, planchada, planchada, está aflojando el viento totalmente así que se va, se va a dificultar la pesca ahora este, nos habíamos largado un garetito, había empezado a picar bien el garete pero bueno, laguna planchada, que es sinónimo de poca pesca, pejerrey chico así que bueno, vamos a esperar un ratito más y si no vamos a, ir a probar en zonas costeras, en la playada, a ver si podemos prender algún pejerrey bueno, que ahora es la época de Sobe por ahí están arrimados a las costas No. Ya seguimos Nico, un pique espaciado, de a poquito, laguna planchada está, va a dar trabajo y levantar a los pejes. Pescado chico, está saliendo gente, laguna muy planchada, estamos rogando, que sople el vientito. El lindo ejemplar de este rey. No pudimos filmar el pique porque se dio, estamos justo acomodando la lancha y cambiamos de lugar y Nico había tirado y se le dio el pique. Pero un hermoso matú, un hermoso bichoche. Así que bueno, felicitaciones y a seguir Nico, vamos. Uno, acá otro muy lindo Nico ahí con las bollitas negras, muy bien, che, espectacular. Otro hermoso bicho de la Zoraida ¡Doblete, doblete! Es espectacular, con un doblete de Nico Bueno, arrancó el viento, nos pusimos garete de vuelta Ahí está el otro, bueno, pescadito medianito chico, pero bueno, por lo menos arrancó el pique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 filmarlo, grabarlo, porque se van a veces cerquita de la lancha y no hacemos tiempo a agarrar la filmadora, pero bueno. A ver, nos seguimos con una captura de Nico. Hubo pase de filmador ahí. Lindo tamaño, lindo tamaño de peje. Nico. Bueno, se activó la... Pesquero Luis Robea. Qué tamaño, qué tamaño está saliendo. Mira, qué tamaño, espectacular. Muestre, muestre, Nico. Juvenil, la laguna está bien poblada. Se levantó el viento.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 y todo había arrastrado y había enganchado a la otra línea bárbaro bueno no importa no importa ya venimos con un buen pescado Nico bien rodó un poquito el multi de la otra línea pero ya lo vamos a acomodar así lo mostramos Nico bien, lindo pescado, Nico, bárbaro. Está bien, una linda captura, parece. Por lo está peleando muchísimo, muchísimo. Oh. Sí. Bueno, pescadito.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 hermoso, está con la bollita y todo. Bueno... No nos queremos ir más hoy, ¿eh? Como viene la pesca ahora... Mira, 10 centímetros. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda cuando pican bien arriba! De mejor tamaño, <risa> vamos terminando el día con unos tamaños bárbaros de pescado. Che. ¿Cómo pescado tiene? Listo, bueno, amigos pescadores, final de la jornada. Final de la jornada, realmente nos tocó una, un día fantástico. Habrán podido ver imágenes, nos tocó vientito norte a la mañana. Después se nos planchó la laguna que parecía que se moría todo y no íbamos a pescar nada. Y tipo 3 de la tarde se levantó una, una linda brisa de noreste que nos permitió hacer una, una buena gareteada y, bueno, los resultados están a la vista. Habrán visto en imágenes la cantidad de pescado que pudimos levantar. muchos pejerrey de medida, pudimos sacar 7, 8 pescaditos lindos de 400, 500, 600 gramos. No pudimos sacar ninguno de los troncos que tiene acá la Zoraida, que tiene pescado muy bueno, pescado de 800, 900 de kilo pero bueno, a veces las condiciones climáticas este, hacen... Eh, ...o nos juegan un papel en contra y, y a veces el pescado grande eh, no aparece. Eh, pero bueno, esperemos que hayan disfrutado las imágenes... ...agradecerte a vos Nico, que bueno, bueno el grupo nuestro por participar. Bueno, muchas gracias por la invitación Eduardo... ...y bueno, que visite el pesquero Luis Robea... ...porque la verdad es que la pesca está sensacional. Está muy entretenida, realmente muy entretenida. Recordamos, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea... ...de la ciudad de Villa Cañas. Están todos invitados y por supuesto agradecemos como siempre a la gente de Payo Argentina eh, por facilitarme toda la indumentaria para realizar mi así que esperemos que hayan disfrutado las imágenes que hayan disfrutado del programa y será hasta la próxima